Luego le añadimos el azúcar y también le vamos a añadir el aceite de oliva y volvemos a batir. Cada vez que vamos a poner un ingrediente, batimos hasta que no esté bien incorporado, no volvemos a poner otro ingrediente. De esta manera vamos a hacer que nuestro bizcocho se quede más jugoso y más esponjoso. Ahora le toca el turno a la leche. Lo mismo, añadimos la leche y volvemos a mezclar muy, pero que muy bien. Mirad, este bizcocho es tan fácil de hacer que no hace falta ni batidora, solamente con una varilla es suficiente, vamos a ensuciar muy poco. Añadimos el cacao en polvo y volvemos a batir muy, pero que muy bien. Vamos a tamizar nuestra levadura y, como no, también vamos a tamizar nuestra harina. Esto es muy fácil de hacer, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. No tiene nada de complicación y os puedo asegurar que el bizcocho os lo va a agradecer porque de esta manera se va a quedar muchísimo más jugoso y muchísimo más esponjoso, que es lo mejor que tiene un bizcocho. Cuando lo tengamos bien tamizado, volvemos a mezclar. Esto es lo último que ya vamos a hacer, así que mezclar y mezclar hasta que quede una masa fina, una masa que esté bien mezclada, que esté bien todos los ingredientes penetrados. Vamos a juntar de mantequilla el molde que vayamos a utilizar, a mí me gusta utilizar para nuestra olla de cocción lenta este tipo de, de molde, que es un banquete que tiene una chimenea en medio, eso sí, eh, no se puede olvidar de poner mantequilla también en la parte de la chimenea. Una vez que tengamos bien untado todo el molde con la mantequilla, para que no se nos pegue, vamos a añadir el, la masa del bizcocho. Esa masa... que mirar qué pinta más buena tiene Qué pinta de chocolate y chocolate mm. Y ahora vamos a añadir, por todo alrededor Nuestra leche condensada Y no hace falta hacerle nada más Ni mezclar, ni nada Lo vamos a dejar tal cual Metemos el molde en nuestra olla de cocción lenta con cuidado Porque tiene que estar caliente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 Este es el resultado, tenemos que dejar que se enfríe dentro de nuestra olla de cocción lenta. Y ahora queda lo mejor, el corte. Y mirar que es, como ya os he dicho, un bizcocho increíble. No vais a imaginar, mirad, el bizcocho se queda abajo y arriba lo que tiene que se ha hecho con la leche condensada es un riquísimo dulce de leche toda una delicia no olvidaros de dejarme en el comentario esa pregunta que os he hecho ¿en qué momento del día os comeríais un trozo de esta maravilla? aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este increíble bizcocho Aquí te dejo otra deliciosa receta que estoy segura que te va a encantar. Si quieres ver todos mis postres, aquí tienes mi canal Postres Fáciles y rápidos. Te va a endulzar la vida. Y ya sabes, no olvides suscribirte en este canal para no perderte ninguna de mis recetas.